Mi abuela tenía una cueva, nació en la cueva, las la cueva se llamaban Cuevas de Godella, y el número nuestro de la cueva era el 88. Allí nació mi padre, y luego fuimos naciendo, bueno, nacieron todos los hermanos de mi padre, que era una cueva familiar, no solo la de mi abuela, sino que allí se iban casando y se iban poniendo en la cueva. Entonces, en la cueva, pues, nacimos mi hermana, que es más mayor que yo, luego nací yo, y luego nacieron dos hermanos que fueron mellizos. Era una cueva, la verdad que no sé si es por antigua, yo la veía muy bonita. Pero en aquella época vivir en una cueva era como vivir. No había agua, no habían váteres, no habían. Allí iba todo a base, tú subías y ibas a por un. Tirabas un cubo de agua, te traías otro limpio. Para bañarte, pues ponían una palancana allí en el patio de la cueva, cuando la, se calentaba el agua, pues entonces allí te bañaban y así iba funcionando. Cuando llovía mucho, se llenaban los pozos de los corrales. Entonces hacía como una cuerda larga de personas y tú y quitabas y entonces ya se salía, a, se llevaba donde te he dicho yo, a los desagües, y se vaciaba el pozo por si volvía a llover, que el piso... Y eso se, era cueva tuya, cueva de al lado, cueva de atrás y cueva de más para atrás. Era yo pequeñita, mis hermanos tenían... Pues a lo mejor tres o cuatro meses y cayó una pedre, piedra de esta que empezó a entrar por el corral. Eh, mi madre no sabía de meter a los niños. La puerta del corral se quedó encajada y no se podía cerrar. Entraba ya la pedrega dentro de la cueva. Al final y cuando ya terminó parecía, veías todo lo que era, subías a, a arriba de lo que era la plazoleta ya que ellos parecían no lo habíamos visto nunca como si hubiesen wow, aquello todo blanco de tanta piedra. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho por la cueva, pero también hemos vivido muy felices. Dentro de las cuevas lo que se hacía era siempre estar pintando en calar, con cal, encalaban. pero tampoco creas que con, con estar haciendo cosas, comida, guisando, fregando, lavando, atendiendo a los hijos y demás, les daba mucho tiempo a poder estar, Y irse de por ahí ni de merienda. Lo mejor de vivir en una cova es que tenías mucha libertad, a la hora de entrar y salir, porque vivían muy bien. Luego éramos, éramos familias que, como toda la familia necesita, eh, había mucha unión, mucha amistad. Yo me fui de allí, de la cueva, que fue cuando ya iban a hacer el parque, pues tendría unos 14, 15 años. Si volviera a mi cueva, que pudiera entrar, creo que me llevaría tantas cosas, porque es que como fue tan de golpe y por razón. Se quedaron los cántaros, se quedaron los botijos, se quedaron los barreños, se quedaron los todo se quedó, todo allí, porque hay mucha gente joven que lo que es la fase de cuevas grandes porque las cuevas de ahí llegaban hasta la alfarería. Pueden ver esto, pueden recordar, pero no van a valorar como nosotros, porque lo hemos vivido, claro. Y cuando paso por allí me trae mucha infancia, me trae muchos recuerdos, me trae el haber vivido allí, me trae... Que es lo que te digo, que hemos vivido con, con mucho cariño de la gente, de las que hay, de todo. Entonces, cuando paso por ahí siento mucho sentimiento, porque es algo que es que he nacido allí. Y para mí siempre seré cobera.